Mi kit para el crack es la escucha, escuchar, eh, escuchar a las personas, escuchar qué es lo que se dice y aprender todo lo que pueda de, de personas, de situaciones, de lo que circula por ahí. Quizá a través de esa escucha una, un aprendizaje continuo. ¿no? Mi kit diario es eh, ser yo misma, mmm, darle al coco, pero no demasiado. Una mejora continua de, a través de la copia. ¿no? Mucho cariño y buenos alimentos. Y comprar, comprar cosas buenas, no sé no comprar cualquier, cualquier basura por ahí, no comprar lo más barato, sino pues lo, lo que también está hecho con cariño. Mi kit diario lo baso en, en lo que como, en lo que hago y en lo que digo. Yo creo que, que en el kit lo que tenemos que llevar, eh, por un lado, es como esa honestidad y saber transmitirla en el día a día, ¿no? lo que tú crees, ser capaz de... de practicar con todo lo que predice. Pues ahora sobre todo en lo que me centro así como mi kit personal para tener energía y, y ¿no? como poder dirigir el crack, el cambio hacia algo positivo, evolutivo, pues es un poco como que me he centrado en el sexo. Hey,